Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala wa Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin al-ma'zumin. En el décimo día de Muharram iba a comenzar el trágico combate tan desigual y en una primera instancia Hur intentó eh, persuadir a los enemigos del imán Hussein de que no cometan la locura, el crimen terrible, imperdonable de enfrentarse al nieto del profeta, pero no tuvo éxito, no le hicieron caso, y eh, eh, Omar Ibn Sad fue quien lanzó la primera flecha hacia el campo del Mount Hussein y gritó a la gente de su ejército que sean testigos, que fui yo el que comencé, el que tiré primero la primera flecha, eh, y dio comienzo a la batalla. Los compañeros del Imam Hussein, uno a uno, fueron enfrentando a los enemigos de la familia del profeta y fueron martirizándose uno a uno. Hasta que llegó un momento en que uno de ellos, eh, Abu Zumama, le, re, le, le recuerda al Imam Hussein el momento de la oración, el momento del Adán, el momento del llamado a de la oración, por la postura del sol, y el imam le agradeció el que le recordase, o el que recordase a los compañeros y a los demás el momento de la oración, rodearon al imam, el imam dijo que pidan una, una tregua, un momento para rezar, no se lo concedieron, entonces los compañeros rodearon al imam en el momento de del rezo para que éste pueda rezar, y algunos compañeros, con algunos compañeros, y otros lo rodearon, de modo que cuando los enemigos ni siquiera respetaron el rezo del imam y lanzaron sus flechas, allí se martirizaron varios de los compañeros del, del imam Hussein para que éste no, no sea alcanzado por esas flechas. Eh, esto también realmente marca una fidelidad, un amor, una, un desapego, digamos, y una entrega y un sacrificio para el Islam realmente sin igual de parte de estos compañeros eh, extraordinarios.